No olvides activar los subtítulos, en caso de no entender el idioma. Damas y caballeros, sean bienvenidos a... Hanuka, una historia de Brawl Stars. Hola, bienvenido a la sala de los seis. En cada puerta hay un guardián resguardando un objeto. Necesitas seis objetos para colocarlos en el Hemholder Holder y así completar el Orbe Brawl. Para desbloquear las siguientes puertas, tendrás que recuperar el objeto de la primera puerta, y así sucesivamente. Bastante fácil, ¿no? Te ayudaré un poco en caso de ser necesario. Adelante, buen, buen viaje. viaje.